Muy buenas, en esta ocasión vamos a conocer el panel de Genially. Para ello iremos a la página de inicio de Genially y una vez allí introducimos nuestras claves y entramos. En esta ocasión nos pide la organización o empresa a la que pertenecemos. Lo ponemos y le damos continuar. Y ya tenemos nuestro panel de Genially listo para trabajar. De entrada, si observáis, en la parte central nos indica qué podemos crear con GENERY, desde presentaciones hasta una creación en blanco. Nosotros vamos a usar esta última para hacer nuestro GENERY. En la esquina superior derecha nos indica a través de un botón pasarnos a PREMIO. A su lado, una campanita nos avisará sobre las novedades y a la derecha tenemos nuestro perfil. Si lo desplegamos, ...podremos acceder a la configuración de la cuenta... ...hacer un tour... ...una ayuda en línea... ...academy... ...por si queremos profundizar en nuestros conocimientos sobre Genially, ...el idioma... ...y cerrar sesión... ...si nos vamos al menú lateral de la izquierda... ...tendremos la pestaña... ...creaciones... ...con esta cuenta aún no hemos creado nada... ...papelera... ...donde se van a guardar los Genialys que borremos durante 30 días... ...mi marca accesible para las cuentas premium y finalmente inspiración al clicar sobre este último nos aparecen geniales creados por la comunidad vienen agrupados en todos media corporativo educación y otros si clicamos sobre mostrar reutilizables accedemos a los geniales que los autores nos permiten modificar por otra parte, vamos a volver al panel central a través de la pestaña Crear Genially. Si clicamos en Presentaciones, vemos que disponemos de numerosas plantillas que podríamos modificar para hacer nuestro Genially. Aquellas que tienen asterisco son para cuentas premium o educativas, Luego esas no las podremos utilizar. Una vez sabido esto, os vamos a mostrar ahora el Genially que hemos creado. La primera diapositiva es la portada. La segunda, el índice. La tercera, trabajamos las ideas previas del alumnado con respecto al tema que vamos a tratar. La cuarta, introducimos el vídeo. La quinta diapositiva, hacemos unas preguntas sobre el vídeo. Y la sexta y última, lo que hemos aprendido a través de una pregunta y dos ruedas giratorias. Este sería el trabajo que vais a realizar a partir del tema ...que tratéis en vuestra materia. Es muy importante que hagamos una buena planificación de lo que queremos hacer. Cuando conozcáis el proceso, estaréis en condiciones de empezar a trabajar. El Genially sería interesante para el alumnado cuando creamos dinámicas de grupo... ...que les hagan interaccionar entre ellos y que les sirvan para aprender individualmente. Una vez llegados aquí, vamos a activar una plantilla en blanco... ...para hacer nuestra primera diapositiva. Le damos a Creación en blanco... Y posteriormente en presentación. Esta plantilla viene con una paleta determinada. En el siguiente vídeo explicaremos cómo hemos hecho la primera diapositiva, es decir, la portada. Nos vemos entonces.